Bienvenidos a la última unidad. En este módulo vamos a trabajar dos tipos de voluntariado que suelen ser bastante desconocidos o que se mezclan con otros tipos de voluntariado en cooperación para el desarrollo que hemos visto en las unidades anteriores. Estos tipos de voluntariado son voluntariado en acción humanitaria y voluntariado en derechos humanos. Para ello vamos a realizar distintas actividades, como siempre, optativas, pero también habrá alguna obligatoria. ¡Vamos allá!